Buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo más que especial otra vez en mi canal y un pesado en el canal del ruido y otro vídeo de Skatefront Arcos, como veis estoy aquí en Factory, porque os voy a explicar todas las extracciones, ya sean de PMC o Escape, de este mapa, aunque quiero decir que normalmente coinciden más en este mapa que en otros, pero bueno, os las voy a explicar todas desde un punto central, espero que todos entendáis ahora mismo dónde estoy, ¿vale? Estoy justamente aquí y a partir de este punto os voy a explicar todas las salidas que hay cercanas y bueno, todas en general. Vamos a empezar con la más cercana que hay, habría que ir por la derecha de mapa hacia arriba ¿vale? derecha arriba y veríais una puerta roja al fondo a la derecha normalmente está cerrada ¿vale? con una luz verde esto sería gate 3 simplemente tendríais que ir hasta el fondo y en esta puerta de aquí como veis puedo extraer simplemente esto es portón número 3 sencilla la primera extracción la siguiente como veis salgo del portón número 3 tenemos el edificio de tres plantas grandes que hay en el centro del mapa más o menos esto sería en la tercera planta en la tercera puerta a la derecha esto es eh, ventana de oficina muy sencillo como veis tenemos aquí baños tal más arriba de baños pasado el túnel a la derecha yo ya he dejado la puerta abierta para hacer el vídeo un poquito más ameno y rápido y ya está aquí también tenéis bastante palotear tenéis una caja fuerte tenéis ahí eso pero bueno aquí está la salida vale, y ahora vamos a volver al punto inicial para que no os perdáis tampoco los que sois nuevos y no conocéis muy bien el mapa como veis sabéis dónde estamos ahora mismo no justamente en el centro del mapa donde estamos al principio del vídeo puta no lo había visto tío pensaba que no había scabs puta madre que he hecho y las dos siguientes las vamos a hacer como esta del tirón simplemente ok vamos a ir eh... donde hay otro bot es que no, les... no llevo los cascos como veis entonces no sé dónde están más bien como me mate, me, me da un algo, ¿eh? Es que me he traído un arma que no debería traerme. Eh, bajo por aquí, ¿vale? Eh, si saltáis a este tubo aquí, no os hacéis daño. Yo lo único que salto porque... de loco. Tiráis por el fondo de esto, hacia la derecha. Y una vez tiráis hacia la derecha, izquierda. Sencillo. Y aquí tenéis la puerta del búnker. Súper sencillo también. No es esta de aquí, aunque esté en rojo, ¿eh? Es esta de aquí. Me he quedado sin balas, perfecto. Me cambio la toz. Y la siguiente... Lo vamos a hacer desde arriba, ¿vale? Para que lo entendáis un poco mejor, pero podéis ir por aquí abajo también. Es gate 0. Para estas dos últimas extracciones necesitáis la llave de factory, ¿vale? Como veis, sabéis dónde estoy ahora mismo, ¿no? Nosotros hemos empezado... ¿Qué me está disparando, tío? ¿Y de dónde? Claro. Bueno, da igual, ya lo encontraré. Eh, como veis, hemos empezado allí, hemos pasado a cámara búnker, hemos subido y ahora estamos más o menos al lado contrario de donde estábamos. Simplemente tenemos que tirar recto hacia esta puerta de aquí roja que veis, esto es gate 0. Es que no sé dónde cojones, me está hablando el escape, me está rayando muchísimo. Entramos por esta puerta de aquí y esta puerta la podríamos abrir si tenemos la llave de factory. Yo no me la he traído porque no tenía pensado ni hacer el vídeo. Abrís aquí y listo. Y por último, pero no menos importante, también necesitáis la llave de factory. Tenéis que ir al lado contrario del mapa. vale. Simplemente voy a hacer un teletransporte. Eh, bueno. En el vídeo voy a cortar y pegar. ¿Alguien la ha visto? Es que no llevo cascos, esto es una bastada. Bueno, pues nada, cuando reviva os enseño eh, la última estación. Mientras carga os puedo contar mis mierdas. Mirad lo que me he hecho. O sea, yo tenía el brazo casi completo, ¿no? Pero me he hecho un Baby Yoda, tío. No sé si se ve. Intentaré poner la imagen en pantalla. Creo que se me hace ilusión contaros mis mierdas. Ya que siempre estoy haciendo tutoriales, eh, vamos para adentro. Vamos para adentro y os explico Gate. Cero, rápido, rápido. Y hay cero, no. O sea, celars Es que estoy, estoy empanado. O sea, os explico, son las 9 de la mañana. Como en todos mis vídeos, grabo a las 9 de la mañana porque soy un enfermo. Sin gafas parezco drogadicto. Me pongo las gafas ya. Bueno, se llama celars En España se llama Acceso al Zótano. Al Zótano. Acceso al Zótano. Hermano, he puesto sin scaps. ¿Por qué coño me aparecen scaps? No entiendo. Vale, estamos otra vez en el punto inicial, ¿vale? Ya sabéis dónde estamos, en la parte central del mapa. Sencillo, tenéis que ir hacia la parte inferior izquierda. Veis dónde pone el 2. Entréis por esta puerta o por la que queráis, vamos, es absolutamente igual. Y aquí a la izquierda de los carromatos estos, de los cochecillos, tenéis unas escaleritas. Bajáis las escaleritas y esta puerta, ¿ok? Tenéis que pasar esta puerta y ahí al fondo tenéis la extracción. Repito, necesitáis tener eh, factory la Key de Factory, ¿vale? Muy sencilla, no es muy cara tampoco y la podéis conseguir cuando, vamos, de aquí en este mapa o en cualquier mapa. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que lo disfrutéis, que os paséis por mi Twitch, que estoy casi todos los días jugando Tarkov. Ahora mismo no, la verdad, porque por el tema del tatuaje hoy no, porque un día. Joder, que me lío mucho hablando, es que me dio mucho hablando, soy un su normal. Me callo ya, tío, que os den por culo a todos y a todas y que nos vemos muy pronto. Hasta luego, si queréis más vídeos de estos de extracciones, dejadme en los comentarios y lo hago de todos los mapas.